Vale, no entiendo nada ¿Por qué hay una maldita caja en la maldita piscina? Podemos decir que esto es una maldita caja voladora <risa> <risa> era... Eh, Bueno, era una pistola Y tengo dos objetivos Y ahora, por traidor, esto es lo que le va a pasar. ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ¡Qué auténtica locura, verdad! ¡Ey! ¡Para, para, para que hay alguien tú, ¡Tú, tío, Corra sí! ¿Tú ¡Que estamos allí! ¡Vamos, vamos! ¿Quién es? Eh, eh, eh, eh, eh. Corre, este, chilo. Correr, correr. ¡Oh, si ¡Se está abajo las malditas escaleras! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! mira a mí! ¡Me cago en la maldita leche! la ¡Mira ese! ¡Eh! calvo, tío! ¡Hola! ¿Hola? Dispersión, todo el mundo a buscar a morar. Para que llegue el a recambio, Para otro, para otro, para otro. Era el maldito calvo 100%. Aquí, aquí, aquí, aquí. No, no te sigo, yo voy a ir por a... No sé, voy a mirar por aquí. Mira por ahí, voy a mirar yo abajo. Calvo ha malditamente vuelto. ¿Pero para qué, Máximos Squad? Suscríbete al canal, denle un pedazo de like, 50.000 likes en este pedazo de vídeo y le hacemos una pedazo de venganza al Calvo. Buah, esto puede ser un pro Dale Calvo, no estás aquí, ¿no? Debajo de la piscina, no, ahí no está ¿Os imagináis que se ha admitido dentro del maldito armario? Aquí, aquí, aquí aparte estas puertas es que no se pueden abrir, que parece que sí. Es que no se puede esta también parece que sí no se puede Ya ve has encontrado el calvo no y estas puertas parecen que están abiertas y no se pueden abrir no tiene dificultad ninguna ¿eh? es calvo ya ya ya se probará el calvo el chico esta maldita puerta está fuga Eh, vale está finalmente subiendo al ascensor atentos que puede ser el calvo calvo no ¿Hola? Sí. no yo creo que sí ¿Qué hace aquí el calvo? El Madre mía, chicos, ¿dónde puede estar? Es que y encima ha saltado así como, como si nada. Mirad, chicos, ha saltado desde allí, desde allá arriba del todo y como si nada nos pues ha colado en la casa. Tampoco nada. ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Cómo he escuchado algo! escuchado algo! Vamos, corre, corre, corre, corre. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿El maldito sea ¿Se ha metido en alguna habitación que no podemos abrir? No, chicos, no lo tenemos, no sabemos dónde está el calvo. He escuchado ruidos en mi vestidor, tío. El vestido, Estamos en el cuarto de y Nacar, ¿Qué es lo que hay aquí detrás esa de esa puerta? No sé, tío. No se puede abrir. Tío, está cerrada. La única manera es reventándola. que se supone que está el calvo es o hay una llave o se puede abrir. Intenta abrir el tirón. Fuerte. Pégale la patada. Vaya fuerte. Patada. ¡Más! ¡Más, ¡Más, más fuerte. Ahí se, ¿se puede... puede. Inténtalo. Inténtalo. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. se abre. Dale. dale ahí. Chicos, chicos, chicos. ¿Acabéis de escuchar eso? Se ha escuchado un ruido abajo. Corre. Corre, corre. Abajo estaba. mm <laughs> Y si ahora mismo Nacar y Guille intentáis ir justamente para arriba de las escaleras Porque es de donde ha bajado el calvo Y yo y Becario nos quedamos aquí Dios, maldito sea, es que ¿dónde está el maldito calvo y para qué ha venido, tío? Marta Creo que ha venido a por Ari ¿Tú crees que ha venido a por Ari, becario? Estoy segurísimo que ha venido a terminar lo que empezó ¡Buah, me cago en la maldita madre del calvo, tío! Oh, o sea, se escapa de la maldita cárcel para venir a nuestra maldita casa otra vez a por Ari ¡Arta, tenemos que coger algún arma! ¡Tengo una super idea! ¿Pero qué hace aquí el calvo? Pues no lo ves, ha venido a llevarse otra vez a Ari, tío, que está loco ¿Pero cómo sabe que estamos en esta casa? Si estaba en la cárcel hace nada Hombre, el tío tiene túneles debajo de las casetas, no va a saber dónde estamos, tío ¿Y qué? Que va a venir otra vez a por Ari, se la va a volver a llevar, le va a volver a hacer cosas malas, ¿qué? el problema es que el calvo a lo mejor tiene la solución para que Ari vuelva a hablar. ¿Cómo va a tener la solución si es él el que ha hecho que esté así de mal? Por eso es quien tiene la solución, que va a querer matarla, que no nos va a querer ayudar, va a querer matarla. Que no, Guille, que tiene la solución. Y si el calvo a lo mejor no le ha hecho nada y se la ha hecho otra persona, claro que se la ha hecho el calvo. ¿Quién se lo va a hacer a Ari? Si es una niña de 11 años, pero no sé, a lo mejor había otra persona. Aparte que muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo que se ha suscrito ya en este vídeo, porque más del 60% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrita. Y que muchos le habéis dado like ya. Y sabéis que hay blog diario absolutamente todos los días a las 8 y 40, sin fallar ningún día. No olvidéis tampoco conseguir el libro de Arta contra el alien Máximo. Que ya sabéis que están absolutamente todas las librerías más cercanas a vuestra casa. O también en la primera línea de descripción en Amazon. Decírselo a vuestros padres porque estoy 100% seguro que os lo van a comprar. Y esto servirá como un buen arma porque la tapa es muy dura y muy resistente. Y lo que sí que está guay es Arta Moda. Que también lo tenéis en la segunda línea de descripción porque la ropa que nos da Becario, ¿super qué? Nos da super poder. Superpoderes absolutamente todo el tiempo y por eso el calvo va a maldecir el día en que nació y que harta moda conoció. Segunda línea de descripción, decírselo a vuestros padres que no habrá ninguna otra persona. Si ha venido aquí el calvo porque quiere acabar la faena. Imagínate que ha sido la madre Sarai. A ver, podría ser, pero no creo. Supongo que habrá sido el calvo, bro. Bueno, a lo mejor estaban compinchados y simplemente pues el calvo ha sido el que ha hecho el trabajo sucio. Vale, pero a todo esto, todo esto. ¿Qué hay aquí? O sea, si subimos estas escaleras, ¿qué hay? ¿Por qué pone pared en unas escaleras? No sé, pero habrá. que... Que entrar, Arta nos ha dicho que tenemos que subir, así que no queda otra Hay una señal de peligro y de muerte Así que si subimos, a lo mejor No podemos volver a bajar ¿Crees que a mí me importa el peligro ahora mismo, tío? Cuando está alguien en juego Pues sí, porque está el calvo que ya es un peligro y también las escaleras bueno. Vamos con dos peligros ya Tú solo piensas una cosa, imagínate que el calvo ha traído amigos suyos calvos Y vienen a por nosotros bueno, Entonces estamos perdidos, si no podemos con él Vale, deberíamos ir a por Arte Becario para que nos ayuden a subir aquí arriba Uf, vamos Chicos, chicos, hay que subir la escalera ya, pero ya de ¿qué, ¿qué pasa? ¿Pero qué quieres que hagamos? Hombre, hay que subir a ver qué hay arriba, ¿no? ¡Ay! He escuchado ¡Ay! un grito. ¡Ay! Hostia, ¡Hostia! Aquí, eh, he venido a ver la casa, que está muy ¿Qué? chula, por cierto. La casa, ¡Calvo! ¿eh? ¡Qué chula la casa, ¿eh? ¿Calvo este ¿eh? gorro, calvo, ¿eh? No se lo quites. Que así <risa> saben que calvo. A, ¿A qué has venido? Bueno, pues he venido a ver la casa, si yo no estoy. como vas, vas a ir a ver la casa? ¿Y por qué vas a te la querías llevar, no? No, no, está bien, ya veo que está bien, ¿no? Todo está bien esta casa. Calvo, que no cambies de tema. Te hagas el loco, que haces aquí. Llamo a la cárcel No, que no, acabe, que no, que ya me Por favor, no, no, no Llamo a la policía, vicario ¡Cógele! ¡No es ¡Cógele! ¡Cógele! Vale, vale, yo no hago nada. Si tenemos al Calvo, maldita sea. vamos a hacerle un par de preguntas ¿todos? más máximos jodadas, suscribiros y darle un pedazo de like. Vale, Calvo, que sepas que las preguntas van a ser muy duras. Vale, pregunta, pregunta, yo te Pregunta, ¿por qué has malditamente vuelto? ¡Contesta! Vale, contesta! Vale, vale, vale, no Vale, tres, dos, os lo digo, vale, tres, dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos ¡Ah! ¡Ah! por el campo! ¡Chicos! ¡Vamos por el campo! ¡Vamos por aquí! ¡Joder, joder, joder! ¿Dónde está? ¿Ah? Dios, ¿Se habrá metido para el sótano? Pensamos que había ido para allí. ¿Hace quién <risa> desaparecido el calvo? ¿Ha bajado al sótano? No hay otra. Vale, máximo. ¡Oh! Maldita sea, hemos perdido al maldito calvo. ¡Ha mordido el calvo! ¡Mira! Ya solo estoy. Mira. La última vez que el calvo mordió a alguien acabó muy mal. Vale. ¿Cómo? Lo más importante es Ari. ¡Ari, Ari, Ari! Ari, Ari, Ari, Ari, ari dónde, ¿dónde estás? estás? ¿Dónde estás? ¡Ari! ¿Dónde estás? ¡Me cago en la maldita! ¡Está ahí en la vidas, tío? tío! ¡Joder, ¿dónde está el maldito calvo también? A ver, ¿dónde ¡Oh, Dios! ¿Cómo? Vale, vale, vale. ¿Lo que hace dentro? Vale, vale, vale. Vale, Ari, tranquila, no te vamos a hacer nada. Tranquila. Ari, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Ari, ¿dónde está el calvo? Necesitamos saber dónde está el maldito calvo. Creo que no entiendes, Ari. Necesitamos saberlo porque se acabó de colar en casa. Necesitamos saber dónde está el calvo. ¿Y se ha venido a hablar con ella? ¿Ha venido a hablar contigo? No. No entiendo absolutamente no, nada. No. Ari, que lo único que queremos es hablar contigo y ya está. No. ¿Por qué no? Vale, Ari, pero dinos algo sobre el calvo, algo que, que sepamos, ¿por qué estás tan asustada? Cada vez que decimos calvo, tío, se caga La cosa es dónde se ha ido corriendo Ari, ¿sabes a dónde se ha ido el calvo? A ver, ¿tú piensas que el calvo es como un cangrejo hormitaño? Necesita una casa y sus casas son las casetas. Tiene ninguna caseta, tío. ¿Tú crees que en esta casa puede haber algún tipo de caseta? Es que puede ser que hayan casetas. ¿Pero dónde va a haber una caseta en esta casa? ¿Pues en el sótano, por ejemplo? ¿Pero cómo va a haber una caseta en el sótano, Nacar? A lo mejor está en la parte de atrás. Pero es que ¿cómo accedemos a la parte de atrás si está cerrada? Pues harta habrá que subir las escaleras. Pero es que la cosa es que hay un pedazo de cartel de peligro, Nacar ¿Y te crees que me da miedo el peligro ahora mismo? Pues a mí personalmente sí, porque la vida de mi hija está en peligro. Pues a lo mejor. Mejor hay que subir para intentar salvar eso, ¿no? Máximo Squad, suscribiros al canal, darle un pedazo de like Y ya sabéis, vamos a la primera línea de descripción 50.000 likes en este pedazo de vídeo Y si absolutamente todo el mundo se suscribe Más de 5.000 personas hoy Ya que más del 60% de la gente no está suscrita Confiamos en vosotros Vamos a subir las malditas escaleras Ari, ¿tú qué cosas sabes? Pero yo salgo, Ari ¿Qué cosas sabes del calvo? Porque el calvo nos acaba de decir que tú sabes cosas, Ari? <risa> vale, harta, creo que... Está traumada, voy fuera Pero es que la cosa esta es que la puerta está cerrada Vale, esto es el telefonillo, pero este cacharro de aquí Ostras, pues juraría, te lo juro Que fuera la alarma Y si es el código de la puerta, porque fíjate Que tiene un teclado Ostras, eso no lo había visto yo Pero es que yo no sé ningún código, tío Pues chicos, resulta que yo he visto en una pared un código ¿Cómo que has visto un código en la pared? ¿Qué dices, becario? Mira Prueba ahora Muy bien, becario. <trend> no literalmente flipando! Oh, no, oh, ¡No, no, no, no, no, no, no, no <risa> Vale, estoy flipando, estoy flipando ¿Qué es eso? Estoy flipando ahora mismo No me lo puedo no. llegar a creer ¿Pero, no me lo puedo, pero vosotros habéis ¿Pues visto más eso? ¿Qué es esto? Pero, pero, pero, ¿Pero en todas las casas hay una o qué? Pues, no entiendo absolutamente nada Mira, antes de enseñaros lo que hay ahí Vamos a ver lo que hay en esta zona Mira, hay plantas un tanto tenebrosas, eh Plantas súper mega ultra raras y super altas Fijaros yo comparado con una maldita planta ¿Y eso, Arda? no absolutamente nada. Estoy ahora mismo choqueado. Buah, wow, yo tampoco sé lo que hay ahí, eh Vale, Máximos Squad Y aquí la cosa más importante realmente es Como por aquí Hay como una zona secreta de la casa Que no tiene mucho sentido ¿Y esta máquina gigante para qué servirá, tío? Yo creo que lleva aire a los niños de abajo Ostras, es buena idea ¿Tú crees que esto podría ser una máquina que lleve aire Y esa que lleve, yo qué sé, por ejemplo, peluches o comida? A ver, podría ser Pero lo que más me raya de aquí Es porque todos los ladrillos son iguales Y hay un ladrillo súper raro con agujeros A lo mejor ahí dentro hay algo, tío Una llave o algo. Si queréis que hacemos este ladrillo en un vídeo dale like y suscribiros al maldito canal Para más cosas Buah, Máximo squad Nuestra pesadilla ha vuelto Oficialmente La caseta del calvo está aquí también Así que aquí dentro estará el calvo, ¿no? Posiblemente sí que esté aquí el calvo Hay como una parte de detrás de la caseta, ¿no? Yo mejor hoy no entraría ahí, ¿eh? Pero es que necesitamos entrar, imaginaros que está ahí justamente el calvo Vale, no, yo por eso mismo no voy a entrar Vale, tío, pero a lo mejor hoy no es el día este es el día de encontrar al calvo de otra manera, no entrando directamente Vale, Maximum Squad, vamos a dejar justamente aquella parte Que la verdad es que no me gusta absolutamente nada Para el siguiente vídeo, si este vídeo es muy apoyado Y ponedme en los comentarios qué creéis que hay en la caseta Pero lo más importante, ¿cómo podemos sacar al maldito calvo, porque estoy seguro que si le reventamos, ¡reventadle a la maldita caseta! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Calvo! Sí. Vale, esta caseta se ve menos resistente que la de la antigua casa, eh Dios, me da igual que sea menos malditamente resistente Es que lo único que quieres es que el calvo deje a Aria en paz Vale, y si el calvo no está dentro de esta caseta sino que está en la antigua ¿Pero cómo está en la antigua? ¡Pues por algún túnel! ¿Vosotros creéis que las casetas están todas conectadas por túneles abajo? Yo cada día creo más que sí Ah, oh, joder! O sea que puede ser que el calvo realmente no esté ni dentro de esta caseta y esté en la anterior máximo house Y a lo mejor si conseguimos entrar por aquí podemos ir nosotros también a la anterior máximo house Vale, estoy flipando Y para sacar al calvo tengo una idea espectacular Y es que como veis justamente por aquí Tengo muchísimos, pero muchísimos, muchísimos petardos Porque Arte es un maldito maníaco ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum! ¡Wow! ¡Por todos lados! El caso es que vamos a esperarnos hasta la noche Y cuando pille al calvo saliendo de la caseta Voy a coger todos estos malditos petardos Los voy a encender todos a la vez Y estos petardos van a ir directamente al culo del calvo Y el calvo, si me estás viendo ahora mismo Vas y ponerme más venganzas por los comentarios Porque hoy Ari tiene que recuperar la memoria Así que vamos a esperarnos hasta que caiga la noche Y vamos a sorprender al calvo con absolutamente todos esos petardos Adiós, adiós, adiós Que vaya bien, que vaya bonito Adiós, adiós Vale, máximos Juan, ya son como la... La y media de la mañana mirad la luz de la caseta del calvo yo tengo un trazo de petardos por reventarle la caseta, así que si llegamos a 50.000 likes y todo el mundo se suscribe que es totalmente gratis, mañana a las 8.40 reviento la caseta del calvo a petardazos